de la patria? Bueno, la verdad que estas expresiones que vemos que se están dando en diferentes partes de la provincia en la capital, estuvimos en Itatí ahora pasó a la patria y bueno, este, en diferentes puntos de la provincia y del país también, bueno, son la, la expresión de un pueblo que es consciente de, de lo que está sucediendo en el país, la grave situación eh, de inestabilidad que, que hay por la persecución política que está llevando adelante el Poder Judicial o algunos sectores del Poder Judicial, no todos hay jueces que son honestos hay fiscales que son, que son honestos pero bueno, lamentablemente hoy nos encontramos con una situación realmente muy dañina para la democracia que es la intromisión del poder judicial eh, en la política, y esto es muy grave porque atenta con un sistema, con el sistema republicano que justamente habla de la división de poderes eh, y bueno, lamentablemente esto está sucediendo y esta es la expresión de amor de un pueblo hacia una dirigente política que está siendo perseguida, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que no solo está siendo perseguida, sino que ni siquiera puede ejercer su derecho a defensa, por todas las series, por una gran serie de irregularidades que se está llevando adelante en el tribunal que la está juzgando, como el derecho a defensa, la posibilidad de, de, de, bueno, de ejercer su, su, su derecho a defensa eh, graves irregularidades que se están dando, la comisión de pruebas y respetando o incumpliendo con lo que es un proceso judicial, como debe ser un proceso judicial, la oralidad es decir, una serie de irregularidades que demuestran que está siendo juzgada por un, por un tribunal totalmente parcial que bueno, todos sabemos porque ha sido de público conocimiento tienen relaciones directas con sectores del macrismo de hecho participan de actividades en la propia casa de Mauricio Macri, la verdad que es una situación muy regular y esto es por los discursos de odio que lleva adelante el poder mediático en el país eh, en los sectores, en los, en los medios concentrados, el poder concentrado el poder económico concentrado que llevaron a una situación como la que vimos la semana pasada, que estuvo, estuvimos a punto de, de ver en vivo y en directo un magnicidio en la República Argentina en medio siglo XXI. Eso no es casualidad, es el producto del odio que está generando ciertos sectores que, bueno, que ven en la figura de Cristina de Kirchner la verdad una gran molestia por la dirigente política que pone por delante los intereses de los sectores populares y bueno, y toca algunos intereses del poder económico que, bueno, que han sido beneficiados siempre y, y bueno, no, no tienen un, una actitud democrática no es casualidad tampoco que se esté dando esto en diferentes países de la región lo mismo le pasó a Lula, Dilma Rousseff lo mismo le pasó a Correa digamos, esto es una situación que se viene dando en diferentes lados por un sistema que se llama fair que es la guerra judicial que llevan adelante que han encontrado para llevar adelante la persecución a los dirigentes populares Bueno, mencionaba esta, esta cuestión con el Poder Judicial, esta avanzada hacia la vicepresidenta, y de esta manera el peronismo haya pasado a denominar el Poder Judicial como el partido judicial donde se concentra hoy la oposición. ¿Cree usted realmente que sea así? Bueno, a ver... Los jueces de la Corte Suprema han sido designados por decreto por el presidente Macri cumpliendo totalmente la, lo, lo que establece nuestra Constitución Nacional. No se han quedado en eso. Han avanzado en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura justamente es una entidad que tiene que evaluar el trabajo y la designación de los jueces. Se pasaron a ambos lados del, del mostrador y justamente han derogado una ley y han legislado, porque han reactivado una ley y han legislado algo que está precisamente prohibido por nuestra Constitución Nacional porque es una atribución que tiene que llevar adelante el Poder Legislativo exclusivamente. Y bueno, vemos que se están dando este tipo de ejecuciones persecuciones políticas, avasallamientos a... Uh... A, ...a lo largo de, de, de los últimos años hemos visto cómo se ha este, avanzado... ...incumpliendo toda la normativa de los códigos procesales... ...de la Constitución Nacional... ...la verdad es que hay que ser un necio para uno. ...y aparte de ver la relación que existe... ...porque vemos que hay una defensa de este Poder Judicial... ...de algunos medios... ...y digo, no me gusta hablar de Poder Judicial... ...porque hay jueces que son honestos, hay fiscales que son honestos... ...pero claramente este tipo de... ...estas personas que hoy tienen la conducción del Poder Judicial... ...de la República Argentina... Son, eh, se ha convertido una, en, una, en, una, en una asociación este, que realmente es cuasi mafiosa, ¿no? Y esto no lo, lo digo yo, lo dicen los propios miembros de otros sectores del Poder Judicial que, que ven cómo se está atentando contra la democracia. La verdad que es una situación muy triste, lo que de esto se sale con más democracia, con más inclusión, con más, eh, con más institucionalidad y eso se logra seguramente con lo que debemos olvidar, que es una gran reforma judicial que garantice jueces independientes independientes, jueces probos, jueces que dignifiquen al Poder Judicial. Nosotros lo que queremos es una justicia que sea justicia, que sea justicia para los sectores más humildes también, porque hoy en día acceder a la justicia para muchos sectores es este difícil. Y la verdad que, que sí, estoy convencido que es así. ¿Cómo sigue para Omar Molina la agenda del peronismo hoy? Eh, ¿Avanzar o tratar una reforma en el Poder Judicial para poder llegar a, a renovar jueces o cuidarla a la a Cristina o tratar de salir de esta difícil situación que está atravesando hoy el país, ¿no? Ah, oh, bueno, para el peronismo siempre lo principal, lo primordial es tratar de solucionar la situación que hoy viven los argentinos. Es verdad que hemos tenido que sortear, nuestro gobierno ha tenido que sortear muchos inconvenientes, el principal, la espada de es que significó la deuda que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, una deuda salvaje, criminal, que han deudado a los nietos de nuestros nietos. La verdad que es una situación muy difícil en lo económico, pero hemos logrado incluso encontrar el camino. Por supuesto que falta falta muchísimo, la gente está sufriendo, no hace excusa también, Tuvimos que sortear la pandemia de por medio, pero bueno, la preocupación exclusiva del gobierno es solucionar eso. Lo de Cristina, por supuesto que es preocupante, porque no es un ataque exclusivamente a Cristina Fernández Kirchner, en realidad es un ataque a toda la clase de dirigente política que está tratando de disciplinarla y decirle, a Cristina le hicimos esto. No defiendas los intereses del pueblo porque te va a pasar lo mismo. Por eso es que es importante salir a, a defender la democracia sobre todo y a defender la república que es la que está en juego. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.